Campeones de League of Legends en 10 segundos Lisandra, Si un enemigo muere los convierte en hielo y hacen esto Tira hielo Si le pega a alguien se rompe Crea hielo a su alrededor Tira una mano La que puede ir Pon un montón de hielo al enemigo Y en ella misma es un Sonia Si querés que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios